SEO Plus, que va a ser la segunda edición este año, es un congreso SEO eh, que podemos decir con los datos del año pasado que es el congreso de SEO más grande de España porque el año pasado convocamos a 600 personas acreditadas que fíjate tú para hablar de una cosa tan rara y tan especializada como es el SEO que viniesen 600 personas en persona de distintos puntos de España para verlo ¿no? entonces la característica de este evento es que juntamos a las tres disciplinas del SEO que se están agrupadas por colores, vale tenemos el White Hat SEO que serían las técnicas de posicionamiento aprobadas por Google y que te referencia a Google en sus directrices para webmaster, ¿no? Digamos, la parte más light, ¿no? La luz. Luego tenemos el Black Hat SEO que es justo su, su, su antónimo, ¿vale? Que son las técnicas más marrulleras, más, más piratas, más golfas, más traviesas pero que dan una, dan una efectividad muy grande. Eso sí, siempre con la espada de Damocles colgando encima de que te puede penalizar Google en cualquier momento. Obviamente eso una agencia seria no lo usa, pero muchos SEOs experimentadores y tal, que van buscando el negocio rápido, sí que lo hacen, ¿vale? Y luego tenemos en medio eh, la fusión, digamos, que es el grey, eh, gut, eh, grey hat SEO, ¿vale? Que es coger lo bueno de cada disciplina, saber dónde están los límites por un lado, gracias al black hat SEO, y combinarlo con las buenas prácticas y las éticas del white hat SEO. Ahí en medio hay una zona de confort a la cual se le puede sacar mucho partido para mejorar ese posicionamiento y en este evento vamos a tener seis ponentes de eso enfrentados entre ellos y le llamamos batalla seo este año porque incorpora una novedad que es que va a haber físicamente una batalla entre Luis Villanueva que es uno de los caballeros del white hat seo conocidos en España y Chuizo, que es el famoso Chuizo, que es el otro caballero oscuro, el Black Hat. Entonces van a tener un enfrentamiento cara a cara en el cual un moderador va a soltar una ronda de preguntas y respuestas rápidas de SEO y ellos van a tener que decir muy rápido e improvisadamente cómo lo harían desde un enfoque o el otro. El evento es el sábado 16 de julio y son... 12 horas de formación no, son charlas de una hora con 15 minutos de preguntas es totalmente gratuito el evento claro que sí y también disponible de streaming para la gente que no se puede desplazar es en Alicante, en el Paraninfo de la Universidad que es una sala gigante y muy buena, con una acústica genial y un escenario muy grande eh, ahí hay cabida para mil personas por lo menos este año esperamos petarlo y que literalmente no puedan entrar en la sala y luego para colofón de la fiesta digamos, de fin de fiesta después del congreso vamos a tener una... Una cena networking que se estira mucho y que por otro lado es donde saltan las chispas y donde de verdad luego conectas, tienes la oportunidad no solo de conocer y de charlas con los ponentes, sino de todos los profesionales que van a ese tipo de eventos. Ahí surge un montón de sinergias, de oportunidades, entonces habrá una cena en el restaurante Aldebarán que está en el puerto de Alicante y en un ambiente así veraniego ya estival de Alicante con nuestras cervecitas y nuestro cóctel haremos networking del bueno.